Cover Sessions Número 6 Flow Slave Fox Viene oh, oh, oh, oh, yeah. Sigo aquí pensando seriamente Que contigo todo es diferente Que digan que soy un delincuente pero sin mente, bien después y te vas. Y después me dices que no quieres nada a quien quieres engañar. Se te nota la mirada, hey, se te, se te nota que tú me piensas toda la semana. Se te nota que ya no quieres que salga de tu cama, toma la pared que no te te invita a que conmigo tú te sientes, desbloqueame, luego sígueme, pa' que tú pruebes en un flow diferente. Hice una lectura y tu mirada te conozco. Estamos haciendo mal, pero se siente bien. Cada que estás con él te desconozco A mí me amas y en él solo buscas piel. Es que no entiendo por qué pasa lo mismo Cuando cerca te tengo el miedo hace que te pierdas Pareciera que yo fuera un sismo Porque te hago temblar Desde el cor a las piernas soy la negación mm -hmm. más asertiva que has tenido, solo que encontraste al buscar todo lo que no se te había perdido. Yo me convertí en ladrón de corazón y para robar el tuyo me sobran razones, pero...